Hola buenas, gente ¿Cómo están, estamos aquí de un nuevo video para este canal y traemos a hacer una nueva video reacción, una parodia animada que salió hace poco más, unas horas de Kijin y bueno es de Naruto Shepup 3 Pup es mier mierda y todo eso nada ¿no? así que una parodia así corta, más de un minuto de moda esto y a ver que pizarrera ha hecho la Kijin dónde va a estar bueno en volumen sí está alto. Espero que se escuche bien, así que bueno. Bueno, así que sin más lo vamos a verlo ya y uh, <risa> okay. I'm Undo. Jesus. What? I'm motherfucking Jesus. Chicos, bueno. calla. Oh. ¡Dante Mayu! kneel before yeah, Jesus Christ! ¡Dante Mayu! ¡Shut up! ¡Dante Mayu! ¡Shut up! ¡Dante Mayu! ¡Stop it! daga ¡Nada! Da, <mon hand chewing blues> naruto. ¡Nada! <todawa> naruto naruto ¡Nada! ¡Nada! <laughs> I was the main villain all along! <laughs> What I mean. Nope, I was the mastermind all along Shut the fuck up, no one cares Fuck DARUTOOOOO! That was straight ¿Qué? Sí, ahí está. Ahí está ¿Algo más? ¿Qué es? ¿Algo más? No. no. A ver este que... nadie no, ya... Este ya lo vi, ya. Sí, ya viste en voz contando y de 21, sí, se lo vi hace rato pero la grabación quedó más así que mal. y a ver vamos a reaccionar a otro que también me recomendó YouTube hace rato pero es de bueno como este estuvo corto vamos a reaccionar esta vez a un pub de iluminato que hizo un anuncio un anuncio para los seguidores de Illuminatus quedó solo un minuto y a ver qué va ah, ese del es Buenos días y bienvenidos a Illuminatus <risa> bien antes de nada deciros que por causas que desconozco se ha subido un vídeo al canal principal de YouTube que no debería estar ahí es un vídeo que iba dedicado a la sección de homosexuales que solo se puede ver en paraguay no me digáis por qué al subir ese vídeo ha pasado directamente a público no sé desgraciadamente el pendejo que estamos viendo de fondo para disgusto nuestro y disgusto de todos le dio el pija virus y se murió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 Vamos a subir, un. vamos a hacer un pub hispano para todos los suscriptores. No. Eh, aproximadamente <risa> en millones de, de horas, en el cual hablamos de temas sexuales pues. y seguramente que os interese. Sí. Espero <risa> que sigáis apoyando a mi como siempre lo habéis hecho. Gracias por vuestra comprensión, comprensión, erección. Eh, <risa> gracias a todos. A y sin más, desde puntos desconocidos, punto es. Nos vemos en el <risa> a ah, todo el... el todo tiene la compostura ok, vas a otra parte de ese video que ese video no reaccioné porque obviamente ya lo he visto si lo todo iluminato ya lo vi ok bueno cuando salga ese pool lo vamos a reaccionar así rápido en este canal ¿no? y bueno gente lo vamos a dejar hasta acá nomás el video fue que te haya entretenido tanto con, con los dos videos y Bueno, dejar los originales abajo en la descripción para que lo puedan ver por su propia cuenta. Y bueno, eso es todo. Soy yo, soy Ultime. Y nos vemos en la próxima. gente. Eso lo hace rico. ¿Eh? ¿Eh?